Que emana el Señor Jesús nos envuelva a todos ahora y siempre. indebidamente los que nos precedieron en la tribuna nos agradecen con la realidad de la gratitud que salir de nosotros, porque de no tener las actividades o las posibilidades de trabajar por la doctrina espírita que casas como esta en España o en otros lugares del mundo nos ofrecen, hubiera sido muy difícil superar las dificultades que la vida nos marcó. De todas maneras, no nos preocupa tanto la gratitud, porque sabemos que así como hay gente grata, hay gente ingrata. Pero sí nos resulta muy importante ese encuentro de almas que hace que la doctrina espírita realmente se manifieste fraternalmente de forma tal que no cabe dudas. Solamente el cristianismo, en sus orígenes más primitivos, podía mostrar la fraternidad en el sentido cabal que él lo mostró. Ese amar a tu prójimo como a ti mismo, que el amigo que Jesús nos decía, se manifestó siempre a través de, de las corrientes cristianas del, del principio. Pero el tiempo fue el que se encargó de traer. Cuando los hombres se olvidaron del mensaje fraternal de Jesús, vinieron los espíritus a decirnos de la necesidad que tenemos de sentir la fraternidad en toda su expresión. Y es lo que tenemos que tratar de. Por eso sí, nosotros somos agradecidos por esta fraternidad, por este sentimiento. El tema señalado para la tarde de hoy es paranormalidad psíquica. Vivimos un momento muy especial. Las informaciones que recibimos a través de los medios de información masivo nos hablan de experiencias psicológicas, de situaciones que viven determinadas personas y abundan las películas donde los genios del bien y a veces muchos más los genios del mal se manifiestan trayendo una consecuencia bastante extraña porque no dan una visión real del mundo de los espíritus Apenas aparecen los fantasmas, pero no nos dan el mensaje que los espíritus fueron los portadores, mostrando que la supervivencia del alma era una realidad. Ese eh, eh, el conglomerado de información que no tiene una claridad a través de, de la cual el hombre común pudiera entender, no hace más que despertar nuevas inquietudes que tropiezan con la dificultad de no obtener respuesta frente a las incógnitas que el mismo hombre se plantea. Si la tecnología nos muestra la posibilidad de la existencia de los espíritus, ya como, como una cosa utópica o como una realidad, ¿por qué nosotros no tenemos más en cuenta la situación que se plantea con los espíritus y su inmortalidad? El problema no es de ahora, existió de siempre, y verdaderos científicos se dedicaron a la investigación de la paranormalidad psíquica para tratar de comprender si los fenómenos era el resultado de una causa de orden espiritual o si simplemente se trataba de un hecho que surgía al acaso. El Profesor Jean-Martin Charcot, notable fisiólogo considerado el padre de la Fisiología, en la época llamada de la histeria, se dedicó a investigar los fenómenos paranormales. El psiquismo era una cuestión que se trataba de inquietud desde siempre. Y él, que ya estaba en el ocaso de su vida, realizaba todos los días martes en el hospital de la Vicente, que era el manicomio perteneciente a la Salpetería de París, realizaba todos los martes unas clases que pasaron a los anales de las ciencias psíquicas como una de las experiencias más extraordinarias que se podían conseguir. Para esa oportunidad una de las tantas, el profesor Charcot había eh, invitado a una mujer que era analfabeta y demente, oficialmente comprobada. Era una mujer que estaba sentada en una silla, desgremiada, sucia, como todos aquellos que estaban en los hospitales psiquiátricos, con la mirada baja, perdida, sin tener la menor conciencia de dónde se encontraba. Y el profesor Chancó, interesado justamente de la fenomenología que él iba a ofrecer a la flor de los médicos del de campo psíquico que había en París, les digo, señores, pregúntenle a esa mujer lo que ustedes quieran y ella les va a responder. El academismo científico no puede admitir que una pobre mujer ignorante se fuera capaz de responder a las preguntas que ellos hacían, eran demasiado importantes como para someterse a una pregunta de esa naturaleza pero luego que se calmaron o se callaron los rumores que entre uno y otro hacían, alguien se atrevió a decir. Bueno, nos gustaría saber dónde podemos encontrar la llave de la, de la que podamos comprender cuál es la razón del envejecimiento prematuro de las células, para que entonces se hacían investigaciones con sangre de gente joven, la mujer, que hasta entonces había permanecido ausente de la realidad eh, rodeada, levantó la cabeza, sus ojos brillaron, con paso firme se dirigió a un pizarrón y tomó una tiza y escribió La llave de lo que vosotros buscáis debéis encontrarla en las grándulas de secreción. Y la tiza cayó y firmó antes Galeno. Había escrito en letras griegas esa información. Ellos se asombraron porque nunca habían pensado en esa posibilidad. Buscar en las glándulas de secreción en la razón del envejecimiento de prematuro de las células. Había nacido la endocrinología, una nueva ciencia. Que luego, con Pembe y Goronov, fueron dos científicos que encausaron esa información recibida por la mujer, ofrecida por la mujer, para que pudieran alcanzar los conocimientos en ese campo del científico tan importante. En el martes siguiente, todos estaban entusiasmados por la idea, todos querían hacerle preguntas. ¿Quién es el que ante una medio no quiere preguntarle algo referido a sí mismo? Pero ahí no había posibilidades más que hacer preguntas de carácter científico. Entonces, cuando el profesor Charcot les dice, bueno, ¿qué tienen para preguntar hoy?, alguien de la platea les dijo, yo quisiera saber cuáles son las razones de la similitud de personalidad que hay entre Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte. La mujer se puso de nuevo de pie, sus ojos brillaban con un brillo distinto a los que tenía en ese momento y escribió: Alejandro Magno, Julio César y Napoleón son un mismo espíritu en diferentes encarnaciones. Y firmó nada. Y en ese momento cayó la tiza. Entonces pues la gente se quedó asombrada. ¿Qué había pasado ahí? La mujer volvió a su lugar y quedó una inquietud latente, porque el nombre estaba incompleto. Indudablemente la firma iba a ser Napoleón, pero estaba incompleto. Como consecuencia de ello, a la próxima semana le preguntaron por qué estaba incompleto el nombre. Entonces dijo, estoy reencarnado en el planeta de cuando me estaba escribiendo, vinieron a traerme la alimentación y debí retornar al comando de mi cuerpo. Por eso no pude completar y firmó Napoleón. No vamos a hacer ningún tipo de disquisiciones sobre esto, porque está, como dijimos al principio, registrado en los anales de las investigaciones psíquicas. Muchas fueron las experiencias que se realizaron a partir del de último cuarto del siglo pasado en el campo del psíquico muchos fueron los investigadores que se asombraron con las experiencias que fue posible captar a través del psiquismo humano el psiquismo humano es una máquina maravillosa el psiquismo humano es el que tiene en su reservorio todo el pasado del espíritu pero también las potencialidades que le permiten introducirse en los arcanos de la vida para ofrecerle al hombre una consecuencia moral, una consecuencia espiritual, que fue la que recogió carnet y convirtió esa consecuencia en la doctrina espírita o doctrina de los espíritus. Más o menos alrededor del año 70, la revista del Montreal ya publicaba un reportaje de las artistas y, y, y artistas que Personalidades de Hollywood y de Francia que habían vivido experiencias de esa naturaleza. Ustedes dirán, ¿por qué tienen que ver las artistas? Porque las experiencias son muy interesantes, por eso las hacemos recopilar. Dicen, por ejemplo, que Balaia Lavi, que interpretó el papel de la hermana de Menhoff, aceptó el papel de una joven poseída en el film de Diamond, el, el demonio. Se sintió extrañada durante la afirmación y sintiéndose incómoda por esa eh, posición, resolvió frecuentar sesiones espiritistas y dice textualmente, en parte para aliviarme, en parte por curiosidad. Y manifestó el periodista que la entrevistaba. Sucedieron las cosas más fantásticas. Una vez vimos un teléfono que sirvió en el aire moviéndose de un lado al otro. Otro personaje que se hizo famoso en el mundo del cine, bueno, los jovencitos hoy ven las películas que vienen de Japón con, eh, con los robots, pero había un personaje de terror que se llamaba Vincent Prince. ¿Se acuerdan? Ah, son tan viejos como yo, entonces... ¡Qué ¿sí? bueno! Yo creí que era el único, y María y yo los únicos viejitos, pero vemos que hay alguien más. Bueno, entonces Vincent Prince, famoso por sus películas de terror, no esconde sus condiciones mediúnicas, y cuenta, entre sus variadas experiencias, que el 15 de noviembre de 1958, viajaba en avión hacia Nueva York. En momentos en que sobrevolaba Los, eh, los Ángeles, miró distraído por la ventana del aparato y dice haber visto escrito en las nubes, "Tyrone Power murió. Tyrone Power era uno de los actores más elegantes y más bonitos de la época. Las mujeres se volvían locas con él y nosotros que éramos feos y nos miraban fue bien entonces después confirmado al bajar del avión después él declaró la verdad es que existe una vasta área inexplorada en la mente humana porque nadie sabe de hecho lo que allí ocurrió porque lo contó con una cuestión casi sin importancia pero al tener la confirmación se tuvo que rendir ante la evidencia de sus capacidades psíquicas David Ustedes usted se trata de todos los personajes del cine mudo. No, no son del cine mudo. Palabra que no, ¿eh? Palabra que no. David Niven habló respecto a sus facultades, de las facultades de su esposa, Ni Niven cuenta que ella tuvo una premonición que la salvó de morir víctima de un accidente. Cierta vez estaban en una casa de campo donde habían sido convidados a asistir a una cacería. Ella manifestó que sería herida por uno de los invitados y Niven. Para convencerla de que se trataba de una tontería, la obligó a colocarse un chaleco protector, tal como ella lo había previsto. Uno de los invitados, sumamente distraído, no observó que en el lugar por ella elegido para desplazar había un mato raro y comenzó a tirar en esa dirección. Hizo más de 30 disparos y una izquierda fue herirla en, en un, un hueso de la cara. 12 personas habían escuchado lo que ella había manifestado con anterioridad. Por lo tanto, era una premonición, no se podía ocultar. Era una cuestión de carácter psíquico. Peter Seller, es su famoso por las comedias que realizaba en el cine inglés y americano, jamás negó que era medio. Acostumbraba a decir que debía su carrera al auxilio del comediante de Dan Leno, que había fallecido en los primeros años de este siglo. Sus experiencias psíquicas están narradas en una biografía entre dos máscaras. Magali Noel, la otra la autora notable aquí francesa, declaró al periodista de esta el 27 de marzo del 69 que no dudaba en manifestar sus experiencias paranormales que le suceden desde la infancia, estando en Roma, firmando con Fellini, pues aquí a resumir, a, a todos los viejos que ya se habían muerto porque ya se echaba y reencarnado hace unos cuantos años que murió. Pues bien, pero era un genio. Los jóvenes deben saber que hubo genios en el arte cinematográfico y que ellos realmente dieron una expresión de arte muy bonita. Pues bien, eh, el con Fellini, veía con suma frecuencia a su lado a un hombre vestido a la moda del siglo pasado y al mismo tiempo percibía una música que le recordaba algo que no podía precisar. Una noche, dice el reportaje, me sentí pulsada hacia el piano que había en el departamento que yo alquilaba en Roma, como si fuera una fuerza irresistible. Yo no sé tocar, aclarar. Pues bien, en aquella noche me senté al piano y coloqué mis manos sobre el teclado y sentí una presencia invisible, como si yo fuera una concertista. Sentía que la música era perfecta y tan absorta estaba que no me que un amigo mío había entrado a la sala y me observaba. Bruscamente, mis manos Dejaron de ejecutar y cayeron pesadamente sobre el teclado. Y escuché a mi amigo que me decía, Magalí, ¿desde cuándo aprendiste a tocar Chopin tan perfectamente? Y agregaba, tengo la certeza que he vivido otra vida en Ceilán. Lo sé porque un sueño recurrente, un sueño que se repite, me perturba desde niña. En este sueño había un extraño pájaro de color gris oscuro, con dos grandes ojos negros y una cruz. Cruz blanca en el pecho. Esa visión persistía, pero se modificaba. A veces aparecía un monasterio, y otras en el fondo de un lago, junto a una vegetación tropical. El sueño se interrumpía siempre cuando aparecía un murciélago negro. Pues bien, una vez tuve que me quieras ayudar para hacer una, eh, el interior de una floresta, para hacer una película, en una pausa de afirmación, fui caminando hacia el interior de la floresta y me encontré con un monasterio semidistruido. Yo había alquilado un automóvil, dice la actriz, y no precisaba mirar el mapa, pues todo me era familiar. Cada árbol, cada piedra, cada desvío del camino, yo ya los conocía. Detuve la marcha junto a un lago y vi una estatua caída por tierra, representaba un gran pájaro cuyos ojos eran dos grandes piedras negras, en el pecho tenía pintada una cruz blanca. ¡Fenómeno psíquico! Ella recordaba el pasado, pero tenía que tener la prueba, la evidencia, la constatación de que el fenómeno psíquico que ella vivía recordando el pasado se manifestaba de esa manera. El 29 de junio del 64 publicó la revista el diario Última Hora de San Pablo, Niña Soviética ve a través de un tabique de metal de mejor todavía que de una pared de ladrillos. Declaró la pequeña Tania Vigorskaya, de 13 años de edad, en la, la localidad de Kavarskaya, en la rusa oriental. Ella pudo leer también un texto impreso con los ojos vendados, recorriéndolo con los dedos, como si tuviera ojos en los dedos, y describir los colores y las formas de los objetos ocultos. Tania, que es hija de un ferroviario, precisó que primero ve lo esencial y después los detalles. Este don de extravisualidad lo posee desde hace dos años. Numerosas veces fue examinada por médicos que confirmaron su extraña facultad. Ella es la cuarta mujer en el mundo, la cuarta mujer que en Rusia en los últimos tiempos goza de este sexto sentido, del mismo modo que otras. Pero una de las más importantes experiencias registradas justamente en el campo de la fenomenología paranormal del sentido humano fue con lo eh, pues, que sucedió en la Casa Blanca o sea, la Casa Presidencial del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, a la joven Nathie Coddle. Ella vivía en Adán, donde hacía sesiones y los espíritus <coughs> hablaban por su intermedio. Era considerada muy simple, tímida y sumamente honesta, factores preponderantes para una benignidad. Durante la Guerra de la Secesión, su hermano enfermó, obtuvo licencia y perdió el respectivo documento, Nati, que había venido a Washington con su madre a cuidarlo, se apliquió mucho por esa pérdida que lo obligaba a volver al servicio. Se operaba en casa de amigos que conocían a la esposa del presidente, la que tenía relaciones con algunos medios. Le hablaron de la joven Nati, que en estado de inconsciencia, hacía curiosas revelaciones por lo que la mujer del presidente deseó verla y como la joven se presentó con los ojos enrojecidos por las lágrimas provocadas por el problema de su hermano, la primera dama le solucionó el problema y restauró la tranquilidad, la cual se encontraba en condiciones de hacer una sesión. Después de la misma, la señora Lincoln le pidió que permaneciese en la capital a fin de presentarla a su marido. En la historia de su vida, nadie refiere la emoción que sintió cuando toda tremba se presentó en la recepción en la que debería aguardar al presidente quien aún no había llegado al lugar. La amiga de la joven, señora Bills, que también era medium, se sintió impulsada un sin piano que estaba abierto y durante algún tiempo permaneció con los dedos inmóviles sobre las teclas a la espera de la acción de los espíritus. De pronto comenzó a tocar una marcha triunfal, como si fuese tocada por un gran maestro y al llegar a las últimas notas, entró el presidente, quien comenzó a hacer preguntas a nadie, eh, quien apenas respondía sí o no. A lo que este preguntó, ¿de qué modo procedéis para hablar con los espíritus? Y fueron las últimas palabras que la joven escuchó, pues cayó atrás inconsciente y dirigiéndose al presidente, lo hizo con voz firme. Al principio se ocupó de asuntos que sólo él parecía comprender. Después la voz adquirió un acento fuerte y máculo, abortó el problema del día, la, pro la proclamación de la emancipación la libertad de la esclavitud, declarando al presidente que no modificase en modo alguno sus intenciones y con lenguaje enérgico y solemne, intimó al jefe de relación a que la fecha de la proclamación no pasase del fin de ese año. Esta, eh, esta sesión era en septiembre de 1862, debiendo este acto ser la coronación de su magistratura y de su vida. Corresponde no dar oídos, decía la inspirada. A aquellos que aconsejan su postergación, debe permanecer firme en sus convicciones, ejecutar la tarea y realizar finalmente la misión que la providencia le confía. Testigos presenciales dicen que las últimas palabras fueron pronunciadas con tanta majestad, con tanta elocuencia y en términos tan nobles y elevados que parecían órdenes emanadas de algún alcance. Volviendo a la normalidad, Nati se enfrentó con el Presidente que estaba sentado delante suyo, de brazos cruzados y mirándola fijamente, admirado. Al finalizar, uno de los asistentes de Lincoln, amigo íntimo, le preguntó a media voz si no había notado alguna cosa especial en el modo de hablar del orador que acababan de escuchar. El Presidente se estremeció como si saliese de un sueño e hirviendo la mano fue esta su silenciosa respuesta, Señaló un retrato que pendía la pared. Era el del ardiente jefe del partido, Daniel Webster, cuya elocuencia irresistible vibró otra hora en el Senado y siempre sobre el tema del escándalo. Señor presidente, le preguntó el señor Sommers, sin ser un discreto, ¿hubo presión, tal como la voz dijo, para ser postergada la proclamación? Y con una sonrisa benévola, Abraham Lincoln respondió: en, los actuales, en las actuales circunstancias, la pregunta viene muy a propósito. Puedo decirle que me es preciso emplear toda mi voluntad y todos mis esfuerzos para resistir esa presión que exige la postergación. Y dirigiéndose a Mati, le manifestó: Hija mía, poseéis un don no verdaderamente extraordinario, que viene de Dios, no lo dudo. Agradezco vuestra visita esta noche, ha sido mucho más importante de lo que todos imaginan. Como vemos en diferentes lugares del mundo, diversas eh, características, el fenómeno paranormal, el fenómeno psíquico, se manifestaba de manera que no cambian nada. Eran determinantes sí. las exposiciones que los espíritus venían a hacer, al tiempo que también, venían a predecir situaciones que era necesario saltar, salvar, porque la proliferación de los fenómenos paranormales está registrada en los avales científicos de toda esa investigación que, como dijimos, empezó a realizarse a, a casi el último cuarto del siglo pasado como consecuencia de aquellos que querían mirar el fenómeno espiritista, aquellos que pretendían decir que el fenómeno espiritista era fraudulento, y lo más importante, mis amigos, es que ese fenómeno espiritista que conoció la Luz a través de la experimentación que le encarré, quien en los 14 años que investigó el psiquismo humano por medio de la mediunidad, tuvo oportunidad de clasificar 68, 68 características diferentes de mediunidad. Por lo tanto, él conocía perfectamente bien lo que se trataba. En sus 14 años, hasta que la muerte le tuvo fueron de investigación constante y la proliferación de los fenómenos fueron un llamado de atención para la humanidad. Que ya venían poco antes de Jan Cardet aquel año de 1855, donde descubriera el manejo de las mesas que bailaban, se movían y que respondían de manera eh, inteligente. Pero hombre austero y poco amante de, los, de las historias, él decía a su amigo Fortierre, Magnetizador como él, que lo había invitado a la casa de la señora Frenemison. Es necesario que usted vea, señor Rivael, lo que hacen las mesas. Se levantan y contestan inteligentemente. Y él, con esa austeridad que lo marcaba, decía: Si a mí me demuestran que una mesa tiene músculos para levantarse y que el cerebro para pensar, aceptaré. Pero no creo, perdonadme pensar que esto es apenas un cuento bastante absurdo por ¿no cierto, pero se vendió de la evidencia. La mesa respondía a sus preguntas, la mesa se levantaba, la mesa realizaba fenómenos increíbles y dijo: "Momento, aquí hay un fenómeno que nosotros solamente estamos viendo los efectos. Vamos a las causas. Por eso en invirtimos es la ciencia de experimentación, porque se remontó del fenómeno a la causa y descubrió que eran los espíritus que hacían mover la mesa, que eran los espíritus los que respondían inteligentemente y por boca de la mediunidad. Nació la doctrina espiritista, que venía a traer la realidad cristiana que había permanecido dentro de los templos durante tantos siglos, y si no basta con recordar, los doce siglos de oscurantismo religioso que no permitieron a los espíritus manifestar, manifestarse porque tan pronto lo hacían aquellos sensitivos, aquellas mujeres que servían de intermediarias eran quemadas en las plazas públicas porque decían que era una manifestación demoníaca. Y hoy no pasa eso porque, por suerte, la Constitución de los países no salvada, pero si pudieran quemarnos en la plaza pública lo harían. solo que yo voy a tratar de no permanecer mucho tiempo acá en esta ciudad, por las dudas. Pero, ¿es que acaso el fenómeno tuvo apenas su realización a través del Espiritismo? No. El espiritismo vino a exhumar el fenómeno y a reglamentar la manera de introducir el fenómeno. Porque allá perder el sistematizador del espiritismo, todo, gracias por ayudarme, él tenía esa maravilla, ¿ves? esa fraternidad, él estaba impulsando para que yo salía la ¿no? luz de la luz de Dios. Pues bien, esa, el, ese sistematizador del espiritismo salió él supo comprender la sustancia, la esencia que había en el mensaje espiritualista. Y todos aquellos que llegaron, tuvieron que rendirse a la evidencia, porque sería muy largo enumerar los científicos que se dedicaron a la investigación en ese campo de la ¿Y por qué sería largo enumerar? Porque ya sabemos todos aquellos que de una manera u otra, a partir de 1871, hasta las manifestaciones de, de de investigación que ha la parapsicología moderna, son pruebas evidentes de la supervivencia del alma. Naturalmente que la parapsicología no se detuvo a extraer del fenómeno el mensaje, porque la patrinesa estaba ahí. Lo que había que confirmar era plenamente el, el fenómeno, y el fenómeno era una cosa que nadie podía comprender. ¿Quién puede parar o tapar el sol con la mano? Es una verdad. Porque los espíritus, y ya lo había dicho Jesús, cuando en el monte de los olivos lo iban a hacer prisionero, y los hombres eh, le iban a buscar, escuchando los gritos de los discípulos, él les dijo, eh, los, los soldados dijeron, pides que se callen. Y Jesús les dijo, cuando estos hombres callen, las piedras saldrán. ¿A qué piedras se referían? A las piedras que se colocaban frente a los sepultos en aquella época, y evidentemente los espíritus salieron a hablar en su momento cuando quisieron detener la expresión de los hombres, porque los espíritus, al fin de cuentas, eran las almas de los hombres que vivieron en la Tierra y tenían una visión mucho más amplia, mucho más plena de la realización espiritual. Era necesario que los espíritus vinieran a la Tierra en la hora trágica en que la humanidad se debatía en un materialismo absurdo y lleno de imperfecciones era una hora en que los hombres se habían divorciado de la religión y decían que habían matado a Dios, proclamando justamente frente a la Catedral de Notre Dame de París, a la que le habían descapitado todas las cabezas de todos los santos, se habían, habían proclamado la diosa razón a una joven prostituta bailarina de la, de la ópera, porque ellos se habían olvidado de Dios. Evidentemente, si el hombre se alejó de Dios, no fue por culpa del hombre, fue por culpa de los religiosos, que no supieron dar respuestas, que hicieron de Dios un fantoche en sus manos y consiguieron que de esa manera el hombre se prostituyera porque solamente le ofrecían mentiras. Y el hombre prefirió negar la existencia de Dios, prefirió alejarse de los templos y pasó a ser un hombre taciturno, frío, indiferente. Un siglo después nos encontramos con la misma situación. Hoy estamos casi a las puertas del tercer milenio. Y sin embargo vemos que hay una inquietud que no está canalizada. Vemos que hay una soledad profunda en el alma de los hombres. Vemos que la inquietud materialista es la única que parece canalizarse a través de las diferencias, de las diferentes modalidades de hacer inversión de capitales. Pero el hombre, por más que tiene muchos valores económicos, nunca estuvo tan solo. Viaja en aviones importantes, dentro y fuera de la atmósfera, pero sigue estando solo. Consiguió vencer notables enfermedades, pero sigue estando solo frente a otras que no consigue vencer. Todavía no comprendió que el aborto es un crimen y buscando solamente las sensaciones del físico se dedica exclusivamente a animalizarse porque no tiene orientación para este hombre de seguridad. Viene el espiritismo a decirle de la necesidad de un cambio de mentalidad. El mensaje espiritista cimentado en la paranormalidad psíquica, es la esencia del pensamiento crístico para toda la humanidad. Y hoy vemos nosotros que tenemos la felicidad de poder viajar por el mundo, que tanto en Japón como en España, en Suecia como en toda la América Latina hay la misma necesidad de los espíritus están pretendiendo pequeños poquitos de luz para que el hombre encuentre el camino. Que pareciera al Decía Shin, el antartismo. Decía Futon Shin, notable religioso eh, eh, americano, que el hombre había cambiado la dirección de Dios. Y nosotros comprendemos que Porque nosotros también rechazamos la idea de un Dios que tiene las características humanas de un Dios que tiene todas las veredades, las tiranías, los absurdos, los humores del ser humano. Y está tan en contraposición con lo que nos decía Cristo. Jesús nos dice, según se lee en, en el apóstol San Juan, el capítulo 14, Dios es amor. Entonces, ¿cómo puede ser amor? Si las religiones nos dicen que Dios castiga, que Dios pune. ¿Cómo es posible? Un Padre no, no condena a la eternidad al sufrimiento de sus hijos. Un padre corrige con la severidad que corresponde, porque es conveniente que sea un buen padre, no un padre bueno. El buen padre hará hijos para el futuro, el padre bueno frustrará la educación de sus hijos y la formación moral. Estamos frente a una realidad, mis amigos, que no podemos llamar a sacar los ojos. Cuando llegue el momento de comenzar a andar por ese tercer milenio, que es el milenio de la esperanza, el de la comprensión, que naturalmente no va a ser el primero de enero del año 2000 que nosotros vamos a empezar a vivir el cambio. No, un milenio tiene mil años y dependerá de nosotros. Como dependerá de nosotros que comprendamos que el espiritismo no vino solamente para nosotros, sino para toda la humanidad, para proyectarlo y de qué forma, a través de nuestros actos. La reforma íntima que nos ha es la expresión más cabal de que el espiritismo es una doctrina comportamental, de que el espiritismo viene a decirle al hombre «Eres la consecuencia de ayer, cambia, modifícate y mañana conocerás la paz que tanto ambicionas». Porque vivimos todos hablando de la paz, pero queremos una, una paz que es comodidad, de ninguna manera es un estado anímico, es un estado físico. Queremos tener paz si tenemos una la cuenta bancaria, pero cada vez que los hombres hacen una relación de las cuentas bancarias, eh, eh, eh, eh, se dedican a hacer mayores aportaciones económicas para vivir mejor físicamente, para vivir más confortablemente, para vivir en verdaderos claustros, porque nosotros, que viajamos, vimos una cosa horrorosa en la, en, en, en la República Colombiana, un matrimonio, que vivía con sus dos hijos en una, en una residencia totalmente cerrada con rejas por temor a robados. Hubo un cortocircuito y no encontraron las llaves en medio de la oscuridad de la noche. Y sí, se prendió la casa a fuego y murieron todos. Porque mientras los hombres honestos están encerrados en su casa para proteger los valores económicos, los ladrones andan sueltos con la mayor estupidez posible, importándole nada de los valores morales, porque si nosotros nos dedicásemos más a elevar nuestra alma en vez de elevar nuestras propiedades, también viviríamos de manera distinta. Nos estamos en contraposición del confort, por supuesto, pero tengamos un poco de equilibrio. Nosotros, como ustedes saben, dirigimos una Casa Espírita a la de Archeris, que cumplió el 3 de octubre 31 años. ¿Están cansados? No, no, no, no. Eh, bueno, eh, cumplió eh, 31 años el 3 de octubre y un día me dice una señora a mí me gustaría que usted me dijera cómo tengo que ser Juan para poder leer de noche Yo, puedo leer de noche? usted no tiene posibilidades de leer en su casa no, porque mire eh, si me pongo a leer automáticamente me quedo dormida otra mujer no es cuestión de quedarse dormida. Siéntese en la cama y lea el Evangelio según el espiritismo. Haga sus plegarias, prepárese para el viaje que tiene que realizar en el mundo espiritual y mira a Jesús que la envuelva bueno, que con amor y todo eso. Dice, todo eso es muy lindo, pero si me siento en la cama, mi marido me saca de la cama. Digo, pero si usted quiere, puede ir a sentarse en el baño, que nadie le va a impedir en el servicio de sentarse en él, porque vivimos solamente pensando en el cuerpo. Dice, pero estoy tan cansada que ya no tengo ganas de nada. Y le pregunto, bueno, ¿qué hace usted? Bueno, me levanto a las 7. Estoy ahí levantada a las 7, preparo el desayuno de los niños, de mi marido y, y el niño. Despacho de al colegio. cuando consigo que mi marido la lleve, me siento feliz. Entonces empiezo a, a preparar, primero tengo que bañarme, tengo que arreglarme el cabello, mirar si las uñas están en condiciones, y cuando ya, quiero pensar, ya son las 11 de la mañana, tengo que ir al súper y tengo que comprar las cosas, y entonces empiezo a preparar la comida. Mi marido no viene, pero yo digo que tengo que tener la comida preparada, porque a la noche a lo mejor me encuentro con una amiga y voy al city. Pero de todas maneras, hay que tener el, el, el, el lavaro, pues, y hay que planchar, y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello. Le digo, ¿y cuánto tiempo pasa en el baño duchándose? Ah, y son 45 50 minutos. Ajá. ¿Para arreglarse el cabello? Sí. ¿Y a la penchería va? ¡Claro! Imagínense, si yo voy a ir con este cabello, así, ¿no? Qué bien. ¿Y cuánto tiempo? Y ahí, por lo menos dos veces por semana, dos horas. Ajá. ¿Y la manicura se la usted? Bueno, a veces, dependiendo de cómo están las economías. Bueno, muy bien. ¿Y después qué más? cuénteme Bueno, tenemos que ir a tomar un té con una amiga, después entonces vamos al, al cine, y después entonces mi marido ya viene y nos recoge, vamos a casa, los niños están ya acostados, los bañamos, comemos... Vemos la televisión porque mientras yo espero la comida y me que las noticias. Entonces yo preparo la comida y comemos y terminar, pero no me puedo perder la película que anunciamos para hoy. Imagínense, cuando me voy a acostar es la medianoche. y Estoy tan cansada, Juan, que no tengo voluntad de leer ni el Evangelio. Mire, yo le digo, así que no tiene un minuto para dedicarle a su espíritu. Y le dedicó 18 horas al cuerpo. No tiene calor no, pero usted no me comprende no, no puedo comprender una cosa de esas porque lo importante no es el cuerpo Al cuerpo tenemos que darle lo que necesita no más y prepararnos psicológicamente para esa transición tan maravillosa que es del sueño del, del, del, de la vigilia al sueño para que podamos de alguna manera entrar en contacto con el maravilloso mundo de los espíritus y ofrecerle nuestras posibilidades para el trabajo de ayuda a los espíritus del sufrimiento o a su vez para recibir la ayuda que nosotros tenemos necesidad de recibir. Pero nadie ¿no? tiene sacrificios. Y nosotros los son muy pocos. No, él les encanta que venga a dirigir una conferencia. Y si es muy informativa, mejor. Porque muchas veces dicen, habló muy lindo, dijo tantos nombres que no los puedo retener, pero no entendí nada. Por experiencia, lo decimos. Dirigimos ¿no? muchos nombres, pero esperemos que ustedes entiendan. Porque esas características de postergación del yo interior llevan al hombre al caos sí. psicológico. Los problemas que existen dentro de la familia por ejemplo, caos un día a detenernos a orar para leer el Evangelio, como dice una amiga, el segundo Evangelio del Espiritismo. En vez de decir el Evangelio, segundo del Espiritismo, dice el segundo Evangelio del Espiritismo. Entonces, no nos detenemos a leer un día una página, es decirle al marido, cuando tienen un tapado de sol, tratan muy bien al marido pero no piensan que tienen que tratar el alma y entonces decirle querido hoy no vamos a ver el noticioso ni vamos a ver la película hoy vamos a hablar de algo que es más trascendente ah pero yo estoy muy cansado imagínate el día de ¿eh? no los problemas ¿eh? sí, sí, sí, querido pero te vas a hacer mucha mala sangre cuando te veas el noticioso porque un terremoto aquí, aquí otra canta allá te vas a esto. porque los noticiosos solamente dan noticias crueltas ¿No? Y nos lo ponemos tensos. Y por si fuera poco, todavía nos quedamos hasta la una de la mañana viendo una de esas películas de terror, que solamente el título pone los pelos de culpa. Pues bien, entonces él dice, no, que vamos a ver. Ah, no, si es ocurrida, mujer, La religión es para las mujeres. Machistas, 100%. Sí, en cualquier parte del mundo, ¿eh? eso es así. Pero bueno, cariño, y bien, amorcito. Solamente te pido una oración. Entonces, abre aunque se va observa a él para abrir. Y él dice, no me gusta esta página, porque habla del egoísmo. Bueno, abre otro. Y dice, a ver esta... La calidad, no tengo tiempo. Entonces, ¿Será que todo el libro que pude le miré? Pero, ustedes observenlo, es así. Entonces empieza, y ella empieza pasa, ahora abro yo, ¿no? Y dice, Fidel, fidelidad a los ideales. Entonces empieza a de ella, cuando está mirando, ¿no? Dormido, ¿no? Entonces dice, cariño, cariño, sí, sí, sí. Escuchaste ese mensaje. ¿Qué mensaje? él sí. que cree que es el contestador automático. ¿No? Y entonces dice no, hombre es de los espíritus. Ah, bueno, sí, sí, es muy interesante. Pero yo no tengo tiempo para esas cosas. Cuando nosotros vemos así, en una casetita, tantos niños, tantos jóvenes, tantas mujeres y tantos hombres, decimos, es del futuro podrán mañana desistir pero mientras tanto tuvieron una formación que nunca la van a perder a veces nos tropezamos con personas dentro de la propia casa espírita que les digo pero usted tiene hijos y no los trae ah no cuando tenga 18 años que diga el... así que lo que es bueno para usted es bueno para sus hijos Y pero yo no le puedo hablar de la, no la reencarnación yo no le puedo hablar de la mediunidad no es necesario hay cursos específicos en la casa espírita para los niños de acuerdo a, el, a la edad pero la gente quiere no tomar responsabilidades. Y así viene peor, porque venimos de una generación o de dos que se perdieron. Cuando surgió después de responder la, las la, la manifestaciones a través de la televisión y todo lo demás? Entonces, ¿qué pasaba? Venía, me dijo y decía, quiero ver el programa. No, pero a mí me toca verlo. No, yo ahora eh, me decía, padre. Ah, pero yo quiero, yo quiero, yo quiero. El decía padre no le dice, tomar No le cuesta nada a tu madre que yo te di. Cuando ella quería ver la telenovela de las 5 de la tarde y dijo que quería hacer los, las tareas, empezar a tomar. Pero no se lo digas a tu padre. Y haces prostitutos. Porque está prostituyendo a esa criatura. Y si no, la otra. Mira, te digo, estoy harto de aguantar a tu hijo. ¿Mi hijo? No. No es tu hijo. Bueno, le costó. Pero es tu hijo. Porque quiero mantener. ¿Cuándo se tiene la conciencia? No sucede nada de eso. Vivimos en una realización interior diferente. Claro, el pasado está reclamando que nosotros ajustemos las cuentas. Pero la religión del conocimiento espiritista es justamente para animar las acciones que tenemos con, entre los cónyuges, entre los padres, entre los hermanos, porque tenemos que luchar para vencer esta encarnación. Ya no tenemos tiempo, mis hermanos. No podemos perder esta encarnación. Porque no sabemos qué será de nosotros en en ella. Hay una playa de espíritus que están esperando a reencarnar. Y nosotros somos los privilegiados, entre comillas, que conocemos la realidad del mundo espiritual. Y conocemos la doctrina de Cristo de acuerdo a cómo nos la contaron los espíritus. Y conocemos que vivimos a través de la, re, de la reencarnación superando nuestras deficiencias y nuestras ignorancias. No podemos vivir diciendo. ¡Ah, el sacerdote o el ministro me engañó! Sabemos la verdad y como tal tenemos que enfrentarla. Por eso en estos momentos, de tamaña dificultad que vemos, que vive toda la humanidad, porque en cualquier latitud podemos acelerar, en cualquier latitud el rostro, el dolor, el El sufrimiento es exactamente igual en Japón, que es la ciudad, es el país, uno de los países más ricos del mundo pero donde hay el más alto nivel de suicidio de 18 años para abajo. Donde la prostitución es libre, donde el aborto es libre, donde los hombres viven embriagados desde las 7 de la tarde que salen de sus empleos, que no saben qué hacer con el dinero. Los hombres más ricos del mundo están ahí y no saben en qué gastar el dinero, porque no pueden y a otros lugares, visitan un, un, un, un país por una semana si los manda la empresa y no quieren volver. Y eso lo juega en neuróticos porque es un país que se vive en una sufocación tan grande. No hay espacio, no hay tierra, no hay lugar. Imagínense, nosotros que tenemos estos, estas praderas, estos valles, estas montañas, con tanto verde y tanto árbol, ellos cultivan un tulipán en una maceta al lado de la puerta de calle donde tienen colocado el, el, la, la máquina de lavar, porque no tienen lugar. Y tienen las camas colgadas en el techo, porque no tienen lugar. Y esa gente tan rica, que fíjense ustedes que si, antes de comprar el automóvil tienen que comprar la alta cochera. Si no tienen cochera, el gobierno no les permite eh, usar, eh, comprar un automóvil. Esos pibes angustiados, los sábados y domingos, están tirados en las calles, vestidos impecablemente. Como no pueden cumplir con sus compromisos maritales en razón de, de, de, de la adicción al alcohol, las mujeres van a ir a, a los jóvenes americanos que están viviendo ahí, sudamericanos, para poder tener la disfrute que no tienen con sus maridos. Esa es la sociedad que usted ha Eso lo vimos con nuestros propios ojos. La amargura que la, el hombre haya conquistado tantos poderes materiales y haya perdido tantos valores espirituales. Ya nos, no tenemos tiempo, entonces, para recapitular, la hora es ya, el momento es este, la doctrina espírita es nuestro camino a seguir. ¿Qué nos queda por hacer? Tomarnos de las manos y avanzar, siempre avanzar. Tal vez encontraremos a algunos más desdichados que vosotros, o nosotros o los otros mismos más desdichados que ellos, pero la humanidad está necesitando de estas células cristianas que proyectan amor para que el hombre no resista a las influencias negativas que curulan presionando a la humanidad de las grandes ciudades. Pensemos en eso. Pensemos que el intercambio mental que tenemos con los espíritus obsesores es consecuencia de nuestros actos, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Si no queremos sufrir las consecuencias de ello, cambiemos, renovemoslo, un camino de perfección. Claro, no es fácil. La puerta estrecha que decía Jesús para entrar en el mundo de los cielos. Y cuando esto sea una realidad, estamos seguros que Él nos estará tendiendo en las manos para ayudarnos a avanzar, para proseguir en la lucha. Nosotros que ya lo presionamos, que lo abandonamos y sin embargo siempre nos dio nuevas oportunidades de trabajar para Él, pero en el día trabajamos para nosotros. Es la doctrina espírita nos convierte en los religiosos, los únicos religiosos que no vivimos de la religión. Y no porque pensamos en una institución religiosa, en el sentimiento religioso que despierta la doctrina en nosotros para poder darle más y mejor de nuestra vida. Y aquí más, todo dependerá de nosotros. Busquemos armonizarnos y la paz que todos buscamos de una manera u otra la encontraremos, porque la luz viene de adentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Muchas gracias. de él, porque yo puedo decirme soy materialista, pero cuando los espíritus se manifiestan por ya no me queda alternativa es un, como podríamos decir, un resorte o una característica de los espíritus para llamar la atención al hombre de hoy, que está tan materializado y tan poco espiritualizado. ¿Acaso en otros tiempos estuvo más espiritualizado. En relación, hay ciclos de espiritualización. Y no es porque el hombre no haya tenido ejemplos de vida maravillosos. Nosotros hoy debiéramos quizá como nunca sentimos felices de sentir el espiritualismo, porque nos está entrando por todos los ojos y no queremos tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que todavía debería vivir a la materia, a las necesidades que creemos son reales, son falsas necesidades. Hubo periodos en que la humanidad, el renacimiento de las artes y de las letras, ¿se puede negar eso como una época donde había una espiritualidad? Por supuesto, estaban los criminales, los Borgia y, y todos los demás, pero también tuvimos su Ángel, un bueno, Leonardo da Vinci, los músicos del renacimiento, todas las pinturas que están en, en las grandes catedrales son una expresión de espiritualidad porque si no hubiera sido por los artistas imaginarios que iluminaron los libros sagrados no hubiéramos tenido conciencia de lo que era la realidad espiritual por lo menos para entrarnos a los ojos entonces hoy por ejemplo si, sí, seguimos teniendo ejemplos nosotros sentimos un gran respeto y un gran amor por la madre Teresa de Calcuta una mujer que supo abandonarlo todo para dedicarse a los pobres más pobres del mundo. Y también hubo un Albert Schweitzer, que era el más importante eh, eh, intérprete de Bach en Órgano, y que un día escuchó la, la voz de, de los negros de, de Bach el ex Congo belga, y abandonó todo, y se fue allá a atender a los negros que estaban leprosos y civilíticos por los que a llegado que habían los blancos y pues se puso de moda. Entonces todo el mundo quería ir al hospital de la FADEME. Pero cuando llegaban allá, veían que ahí no había confort, que había, había que curar las heridas. Entonces ya no les importaba tanto. Pero hubo una Hubo Un paradigma de la paz, que fue el Maharna Gandhi. Y paradigma de la libertad. Un de la no violencia. No es que la humanidad lo tuvo. Y incluso, multitud de gente de conocida, que trabaja en favor de la humanidad. Y el espiritualismo de cualquier naturaleza, no estoy hablando del espiritismo el espiritualismo de cualquier naturaleza que está puesto al servicio del bien, puede traer un cambio para la humanidad. Depende de nosotros que queramos ver ese siguientes. Sí, ¿qué, ¿qué opinión merece usted? esto que se está hablando hoy en día, que clientes para psicólogos y todo esto la televisión y en los medio de información y todo esto pues, hoy en día se está pronunciando mucho creo. primero debemos establecer la diferencia que existe entre eh, paranormal espírita que tiene una responsabilidad con el conocimiento y el que tiene la paranormalidad que la utiliza como él quiere nosotros tuvimos oportunidad de explicar ayer públicamente eh, no, humilla, eh, eh, la señora nos hizo una pregunta que podía yo decirles de los espiritistas que cobran, señora, eh, lo digo únicamente, no son espiritistas, podrán decirse que son espiritistas, pero si cobran no son espiritistas. Entonces, estos son fenómenos que están al margen, como siempre en la historia de la humanidad, los hubo, pero es bueno para llamar la atención. Ustedes fíjense ¿sí que eran fenómenos notables del espiritismo. Primero, porque nadie quiere aceptar el Espiritismo porque el Espiritismo requiere cambios en la conducta moral. Muy pues bien, la gente dice no, es mentira, es los Espíritus, es un absurdo, yo de los Espiritistas me río porque ellos son unos pobres ignorantes, incultos. Sí, muy bien. Pero cuando tiene un problema la ver a Doña María que cuanto más... No la nuestra, ¿eh? No, cuanto más cobra, más importante es. Es como los médicos, si sí, yo voy a un médico carísimo y para qué, qué le quiere tratar, bueno, no sé, él es especialista en todo, pero cobra caro y entonces eso pasa a todos. Si sí, doña María nos cobra mucho, entonces estamos contentos. Pero doña María no es médico espiritista. Pese que puede poner en, en, en el periódico el anuncio que dice, doña María, medio espiritista, limpia casa, se casamientos y, y consulta de tal hora, a tal hora, precios económicos, dos mil pesetas. Entonces, eso... No tiene nada que ver. Siempre debemos establecer la diferencia. El medio membritista tiene una responsabilidad aparte. El otro mañana puede decir, ¡ayo, oh, soniga! Como tantas veces dijimos nosotros en el pasado. ¿Quién más? Miren, que cuando me baje de carro vuelvo. <risa> hasta el año que viene. ¡Ah, no mañana tengo que volver de Bueno, entonces, por lo visto. Aquí tengo que orar, pero... un... ¿Qué hogar de de un hogar de un hogar ¿Qué utilidad le merece un hogar de un hogar de Sí, ¿qué, ¿Qué le parece a usted de utilidad de, de impartir estos conocimientos espíritas En las universidades? Bueno, eh, consideramos Que no es el momento Porque en las universidades El espiritismo ya entró De la mano de la parapsicología Antes de la mano de la metapsíquica, Que fueron los que estudiaron los fenómenos Pero a nosotros nos interesa La filosofía espiritista Y todavía no hay Un campo de asimilación para el espiritismo-doctrina, para el espiritismo-filosofía. El espiritismo, decíamos, no es para las masas. La persona que siente una inquietud o una necesidad busca respuestas. Pero si nosotros pretendiéramos en las universidades ofrecerles una cátedra de, de, de espiritismo, no sería nada, nada eh, importante. Porque aún la parapsicología, que eh, en tantas universidades, eh, en Parcelas tiene la cátedra, no tiene ya la importancia que tenía hace 30 años atrás. Nadie quiere cambios. Es sí, que dos mil años hace que espera que nosotros cambiemos y lo cambiamos. ¿Qué más? Yo estoy hablando una hora y ustedes no son capaces de hablar cinco minutos. ¿Los jovencitos no tienen nada para preguntar? ¿Sí, está bien La muy caliente, la voy a preguntar Sí, sí joven Andrés ha estado comentando de los medios que, que tienen conocimientos espirituales Espiritistas que... que... Ha comentado que tienen una responsabilidad que no pueden alegar los que no tienen estos conocimientos. ¿Es casualidad que nosotros o otras personas que tengan estos conocimientos hayan venido a adquirirlos o no es casualidad? Casualidad no existe. Hay causalidad, que es otra cosa. Hay una causa que nos impulsa a buscar el conocimiento por una necesidad interior. O por una inquietud interior. Ahora, Jesús. Fue muy sabio cuando nos dijo, buscad la verdad y ella os hará libres. ¿De qué nos hace libre la verdad? De la ignorancia. Vivíamos en la ignorancia y explotábamos la ignorancia de los demás. Hoy no sabemos que las facultades psíquicas están al servicio del bien. Pero no nos equivoquemos. No solamente seáis medio en una casa espírita. La madre es medio de la vida. La profesora es medio del conocimiento. El médico es medio de la salud, sin saberlo. Porque cada uno que eh, recorre un camino de esa naturaleza está siendo un intérprete del pensamiento de los espíritus. Ahora lo que interesa sí es: cuando nosotros tenemos conciencia del conocimiento espírita, ya nuestra vida tiene que cambiar. Hay personas que dicen, bueno, el otro día yo estuve en una ciudad hablando con un señor que está más cerca de los que de los 90. ¿no? Entonces le decía: Soy un principiante espírita. Le decía: Perdóname, no lo puedo admitir. ¿Cuántos años lleva el espiritismo? Le dijo: Bueno, casi 60. Tiene casi edad como espiritista y todavía se considera principiante espírita. Pero por Dios, no puede ser. Esa es una falsa modestia porque quieren aparecer como personas que son mucho más humildes fíjate, no hay humildad cuando uno dice en ¿no? sus libros tiene 10 minutos de conocimiento ya sabe cómo puede actuar Imagínense ser un de conocimiento espiritual entonces eso es lo que tiene que tener el espiritismo que entre en nosotros no nosotros en él porque si nosotros entramos al espiritismo, no hay cambios no pasa nada, en cambio cuando el espiritismo Qué maravilla. Empezamos a ver la vida de otra forma. Empezamos a comprender los problemas del hogar, los problemas del trabajo, los problemas de la vida propiamente dicha. Porque nosotros también somos un universo que necesita comprensión. Y eso viene a través del conocimiento espiritual. Por aquí nadie levanta la mano. Me siento desalojado. Bueno, vamos a dejar entonces un poco para mañana. Mañana los quiero ver a todos, ¿eh? Voy a pasar vista. Bueno, hay muchos más también que los vemos. pero bueno. Una vez más queremos agradecerles esta gentileza que han tenido de estarnos oídos estar presentes, que es un gran estímulo para nosotros, estímulo que transferimos a la doctrina espírita, porque sin ella no seríamos nada. Hace 47 años que aceptamos el Espiritismo como forma de vida y no cambiaría nuestra vida en un ápice siempre y cuando contásemos con esta doctrina maravillosa, para dirigirnos. Y no quiere decir con esto que, soy, que seamos mejor que nadie, no. Simplemente tenemos algo que nos ilumina, que nos conduce y que nos lleva. Muchas gracias.